¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente Me presento para los que no me conocen, yo soy Nicole Y a los que ya me siguen hace tiempo, desde el primer video, bienvenidos nuevamente Quiero retomar un poquito sobre el video anterior Estoy de verdad sorprendida con la cantidad de views y de comentarios que, que ha tenido Porque en verdad no esperaba para nada y mucho menos los buenos comentarios De hecho, pensábamos que iban a haber más comentarios malos de los buenos, y ya estaba preparada yo para, para hacer otro video de, de los comentarios, qué sé yo. Y en verdad he estado súper sorprendida por los resultados, así que estoy feliz. Si es que no lo han visto, se los dejo acá arriba. Y bueno, bienvenidos a mis nuevos seguidores de, de Chile. Estoy, bueno, grabando de noche porque no pude grabar el fin de semana y dije, no, no los voy a dejar sin video y quería hacer algo divertido. Así que he traído a alguien especial. Hijo, ven, está leyendo mi cartel. Saluda Luke Míralo, no es lindo Estoy haciendo el tag de la mascota Y estoy emocionada porque No he visto ninguna referencia Así que no sé qué es lo que se hace Supuestamente en este video Luke o Leia, leen ahí, no es que está puesto al azar O que me encante Star Wars, bueno sí me encanta Pero no es exactamente por eso La verdad es que Luke cuando llegó Era Leia Pasa que yo tenía una coneja llamada Roxy Igual negrita, linda, hermosa Que vivió 8 años, o sea, crecimos las dos juntas Y bueno, falleció por complicaciones Y me quedé sin mascota, sin conejo Y como todos sabrán, amo los conejos Y no hay otra mejor mascota en mi vida que los conejos Entonces dije, oye, de verdad me hace falta Como que ese complemento de, de animalito, de mascota, de compañero en mi vida Pregunté a varias personas si sabían dónde adoptar o dónde... Vendían conejos enanos porque... Bueno, él es conejo enano, es chiquito. Y luego existen los grandotes. Que claramente en mi casa no entra. Y mira, me está dando besitos. Ay, qué lindo. Entonces encontré una página que se llama de claros p Y el chico me mostró esta foto. Esta foto de Luke. Y yo simplemente me enamoré a primera vista. Dije, no, tiene que ser mío. Porque uno era... Era hembrita lo que yo estaba buscando... Y era igual a mi coneja anterior Entonces dije, pucha, ¿por qué no darle un honor de tener un conejo igual a ella? Porque yo la quise mucho Y bueno, por cosas de la vida Dije, ya, ok, yo quiero ese conejo Por favor, sepáramelo con jaula, con comida, con todo Entonces, como no podía más, con mi, con mi emoción Le dije al, al chico de la tienda Oye, ¿sabes qué? Lo quiero ya ¿Cuándo, puede, ¿cuándo me lo puedes dar? Obviamente, mis papás no sabían nada ¿ya? Era el secreto, top secret Y de un momento a otro me aparecí con el conejo Obviamente todos lo amaron porque en mi casa siempre siempre llaman a los conejitos si les gusta. Además se emocionó, lo cargó, todo era una cosita así, entraba en mi mano. Ahí también les voy a mostrar. Bueno, voy a ir poniendo fotos acá para que vean. Fueron pasando los días. Siamos jugando, creciendo, era ya ¿no? Y yo tengo un tío de que siempre ha dicho, "Oye, ¿y cuándo, ¿cuándo le va a bajar? ¿A eh? cuándo le va a bajar las ya sabes eh, no, que sembra, no, que sembra. Tanto lo repitió que finalmente Luke fue víctima de sus palabras. <risa> o sea, de un momento a otro lo miré así. La cosa es que mi leia pasó a ser Luke de un día a otro y yo me puse muy triste porque no me gustan los, na, los machos. Siento que son más complicados de carácter y de todo. Entonces, como que siempre había tenido hembra y, y no quería un macho. Le dije al chico, ¿no? Al que me vendió el conejo, le dije, oye, este... Confírmame que esto es que es macho porque yo no sabía exactamente porque todavía era chiquito Entonces le dije, oye, qué onda, qué está pasando Y me dijo, sí, sí, me pidió disculpas y luego me preguntó, ¿y qué quieres hacer? Y yo, ¿cómo que qué quiero que hacer? O sea, no lo no te voy a devolver a mi conejo si es mío Entonces ya ni modo, pues ya lo acepté como es, ¿no? Dijo Ahora oh, es una criatura linda Estoy sufriendo un poco porque está en época de cambio de pelos Quizá por ahí se ve Hay muchos pelos volando Le vamos a hacer un acercamiento al gordo Mira, no es tan grande Bueno, ahorita porque está, porque se quiere ir a jugar Pero mira. ¿Por qué me enfoca a mí y no al look? Ahí está ¿Quién es esa cosa? ¿Quién es esa cosa? Uy, está siendo famoso él el... Bueno, ya te había mostrado antes Pero no ha sido oficialmente y bueno, en noviembre cumple un año. Le encanta esto, mira. Esas son tricks que les doy cuando se porta bien o cuando me provoca darle. Se muere, si lo vieran. O sea, le mueves la cajita y se vuelve loca si se para para, para que le des. De hecho, le voy a dar una hora. ven ahí el pelo <risas> se supone que tengo que decir las cualidades de look es travieso es entretenido, es muy inteligente chicos, los conejos son muy inteligentes para los que no saben, se les puede entrenar fácilmente con los treats que les mostré con incentivos eh, responden a su nombre a look le decimos de todo, le decimos Pepe, Luke gordito, Pepe de todo un poco, así que no reconoce su nombre porque tiene muchos nombres A los conejos no se les baña, por favor Cualquiera de ustedes que haya escuchado ese mito de Ay, voy a bañar a mi conejo, es mentira, por favor no lo hagan porque se mueren Los conejos tienen shampoo en seco que les puedes poner si es que están muy cochinos Especialmente los blanquitos, que se ensucian bien rápido Pero en general no se les mete al agua porque les da un paro cardíaco del susto O sea, ¿a quién se le ocurre bañar a un conejo? ¿Cuál es la necesidad si ellos mismos se bañan igual que el gato? Incluso mejor que el gato. Otro mito es que los conejos comen zanahoria. No son Bugs Bunny, por favor. Los dibujos animados mienten. Porque los conejos no deben de comer mucha zanahoria. Es más, es un pedacito, una a las 500 porque tiene mucho azúcar y eso le hace mal. Su estómago es muy delicado. Entonces, todos los problemas que tienen los conejos siempre es del estómago o del ojo o algo así. No darle, por ejemplo, lechuga, que también es un... Error frecuente de, de personas como yo Yo le daba lechuga pero no le pasó nada Cuando uno crece más responsable ¿no? Con, con, con el animal Ir a ir al veterinario Y le dan las medicinas Y luego tú tienes que ir a casa y cuidarlo Si me dan a elegir entre perro conejo Siempre voy a elegir conejo Porque son fáciles de, de cuidar No hay que sacarlos a la calle Su caca es del tamaño de un squeak Hasta yo con la mano lo agarro Así sin mentir los que me conocen saben que es verdad y me han visto. Son en verdad muy amigables. Luke es amigable por mí. O sea, nunca había tenido un conejo tan amigable. Todos se corrían de la gente, pero él viene, te huele, se trepa, eh, le gusta subir. Algo que no hace Luke es bajar las escaleras. O sea, se muere de miedo de bajar las escaleras. No puede. Oye, cuidado. Ya, ya se atormentó cuando dije escaleras. No le gusta. ¡Ay, está! ¿Quién es el patón? ¿No somos igualitos? Bueno, ha sido un video súper corto Era solamente para, para que conozcan un poco más a Luke eh, Él está feliz de estar aquí De poder conocerlos eh, De haber estado en el vlog Estás botando mucho pelo ¿Cuándo vas a parar? Es así todos los días Oye, qué amoroso estás, en las cámaras nomás, ¿ah? ¿eh? <risa> Esperamos que les haya gustado, que hayan conocido un poco más al look, que hayan aprendido un poquito más de los conejos. Si quieren les puedo ampliar el tema para los interesados, si es que tienen un conejo o quieren tener uno. Puedo hacer un video más largo de eso si quieren, solamente escríbamelo. Quiero agradecer a mi amiga Daniela por, por la pashmina que me encanta. Ya ves, te prometí que lo iba a hacer públicamente. Suscríbense, danle like, comparten campanita para que vean los videos que subo al momento. Danle follow a look en Instagram porque tiene Instagram, lo voy a colocar acá abajo. Así que los veo en el próximo video. Espero subir uno muy pronto. Y perdonen si no subo tan seguido, pero es que la verdad ando muy ocupada y pensando en material nuevo. Así que chao.